No, nos echamos 20 minutos. 20, bueno, sí, me fue un poco, perdón. No, pero pues estuvo, estuvo, estuvo excelente. Pues esta la estamos estrenando, la estamos estrenando, esta es, esta, estamos ya trabajando con esto que tanto ansiábamos y que tanto deseábamos tener, pero tenemos unos puntos por aquí importantes, ya sé que no, no va a faltar quien diga cuándo pagan, espérense tantito, todavía no acabo. No, sí, sí. Para allá vamos, espérense, ya sé que esa es la pregunta del millón. Pero antes ¿Cuándo el airdrop? Leer... ¿Cuándo pagan? Sí, no, no, no, acuérdense que siempre les hemos dicho, en realidad la pregunta debe ser cuándo arrancamos, porque eso es lo uh -huh. bonito eso es lo uh -huh. bonito. Nati, fabuloso, gracias. Este, tenemos tenemos por aquí algo tenemos íbamos a hablar después de esta presentación para que la vamos a tener la verdad Nati vamos a poderla repartir digo ahora que la afinemos que ya sepamos, sepamos que está todo bien eh, vamos a, repartir, a poderla publicar y, y bajar a los grupos para que la puedan usar sí he, he visto ahora haciendo la presentación un par de cosas que tengo que, que modificar es la <risa> Era, es la primera, tenía que, tenía que suceder y tenía que ser, eso, eso es parte, de, sí. parte del show. Mm. <risa> ok, ahora sí, segundo punto. Airdrop y Bestin. Ahí ya está. Mucha gente pregunta, este, ¿cuándo, cómo, qué vamos a hacer? Eh, yo creo que algo interesantísimo que tienen todos que... que, que que tenemos todo que entender es el concepto de qué es un error y qué es el vesting. yo quiero, antes de cederle la palabra a, a, a Nati nuevamente con esto quiero, quiero decirles el vesting fue diseñado miren, al, algo bien importante que, que tenemos que considerar es que se ha hablado mucho de muchos tokens que, que nacen eh, crecen, no se reproducen y mueren ¿sale? ¿por qué? porque son bump and, dump, bump and dump ok, están hechos para captar dinero e irse con el dinero eh, justamente eh, todo lo que Neboya ha cuidado con la creación de Family Token, es que eso no suceda por ningún motivo, porque eso no, es, no quiere decir que lo haga el dueño, lo quiere decir que lo puede hacer cualquier persona que sea un holder grande que tenga mucho, mucho, mucho eh, token acaparado entonces, ese es el porqué eh, independientemente del Airdrop, el Airdrop es simplemente la distribución de un conjunto de monedas o, o de un conjunto de tokens. O sea, si antes tenías eh, Family Tokens versión 1 y ahora o lo mismo que tenías en Family Token versión 1 te va a llegar de Family Token versión 2. Eso es Airdrop, la distribución. Pero el Vesting es una forma de, de poderlos distribuir de manera eh, pausada, de manera de manera, eh, ¿cómo le puedo llamar?, eh, dosificada y evitar ventas masivas para que cuidemos el, el precio del token y la liquidez del token. Uh -huh. Eso es precisamente para que no tengamos un token que salga a 10 dólares el primer día y el día 2 a cero. ¿Ok? Uh -huh. Para evitar ventas masivas, para hacer que todo sea algo, algo bien, bien, bien definido. Y aquí, con este segundo punto, Nati, ¿quieres comentarnos algo sí. de esto? Bueno, eh, la forma más fácil de explicar: eh, la gente pregunta, ¿no? Bueno, ¿y mis tokens van a Airdrop o mis tokens van a Vesting? Pues hay una línea de división muy clara, que es el precio al que tú has comprado Family Token. ¿Vale? Si tú has comprado Family Token a menos de 0,01. Si tú has comprado a menos de ese precio, okay. tu Family Token va a vesting ¿vale? Es decir, las preventas que hemos tenido este año en la página de la lotería, por ejemplo, que había um, Family Token a 0.69 a o 0.55 si comprabas más de 2.000 dólares, etcétera, etcétera. Esos Family Tokens van a airdrop. Directamente tú los vas a recibir 100% de lo que compraste en la lotería, lo vas a recibir en tu Metamask. Pero los Family Tokens que se han comprado el año pasado, o si has comprado alguna preventa, a menos de 0,01, eso va a besting. ¿vale? El Vesting funciona de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, 10.000 Family Tokens que hemos comprado a, a menos de 0,01. ¿vale? Esos 10.000 Family Tokens van a estar a tu nombre guardaditos como en una contabilidad, digamos. ¿vale? Y cada mes el sistema libera 5% de esa cantidad. Un 5% cada mes se libera. Significa que vas a tardar 20 meses en recibir todos tus Family Tokens. De ese 5% que se libera cada mes, no lo vas a recibir todo en tu Metamask vas a recibir en tu MetaMask un 5% de ese 5%. El otro 95% que te sobra se te va a la pool número 4 y va directamente automáticamente a comprar los minería, los mineros de oro. Sí, es decir que tú con ese 95% vas a estar comprando oro en la plataforma. Directamente no tienes que hacer nada. Este movimiento de la, del vesting del 95% a los mineros de oro, lo va a hacer el, nuestro equipo de informática y tú vas a recibir el 5% en tu Metamask. Y eso es lo que vas a tener líquido, que vas a poder comprar family NFTs, enviar a la pool 4 o vender según lo que tú quieras. vale eh, Cuando dimos esta noticia, yo por lo menos en, en mi grupo hubo mucho resalto <risa> Pero hasta que nos ponemos en el papel y hacemos los números, eh, es que no... Porque ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. El Family Token de la versión número uno tenía un precio que era mil veces más pequeño que el de ahora. Claro, claro. Entonces, eh, para hacer este sistema sostenible, pues tenemos que ajustar esa cantidad de alguna manera. Porque cuando nosotros compramos el Family Token el año pasado, íbamos a lanzar ya... En ese momento, con ese precio. No podemos lanzar ahora y, y, o sea, sí posible de sostener directamente. Si no nos importara y, y, y pues estuviéramos aquí para salir corriendo con lo que pudiéramos pillar el primer pago, pues no hubiéramos hecho esto, pero no estamos aquí para eso. Entonces, eh, tras muchas discusiones y mucho pensar y mucho brainstorming y días y noches, Pedro sabe muy bien de pensar eh, y, y ver qué activos tenemos y cuánto oro realmente vamos a poder minar, todo, muchísimas cosas o sea, hemos recabado muchísima información y, y, y, y datos para poder realmente hacer una propuesta que sepamos que vamos a poder sostener y cumplir ¿vale? entonces esta es la manera en la que hemos resuelto este acertijo que teníamos encima vea cómo hacemos ahora con estos millones y millones de family token que hay en circulación. Bueno, pues vamos a tener toneladas de oro, pues démosle oro a la gente. ¿Vale? Es y correcto. eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, eh, lo, lo digo porque si alguien eh, se le pone la cabeza así con esta información que acabo de dar, te pido que te sientes con una hojita, una calculadora y un bolígrafo y pongas: Compré 100 dólares de family token y obtuve. X cantidad de Family Token. Esa cantidad, calculas el 5% y calculas el 5% de ese 5%, que es lo que vas a recibir cada mes. Y ahora calcula esa cantidad que vas a recibir cada mes por el precio que va a tener el Family Token y vas a ver que está muy bien de todas maneras. ¿Vale? Sí. Eh, si tú, pues tú inviertes 100, hmm. si, si 100 dólares a punto cinco Obtienes 20, 200 mil dólares de Family Token. Y el, y el 5%, digo para los, porque ya, ya había varios comentarios, que se es que quedó muy reducido, es que es muy poquito. Son 10 mil dólares al mes. <ríe> Por haber 10 mil dólares, ¿Por? 10 mil dólares, no. 10 mil Family Tokens. 10 mil, perdón. No son vi, 10 mil dólares. 10, 000, y claro, claro, claro. ¿Eh? 10 mil. No, no, no, porque esa es la clave de todo. No son dólares, son Family Tokens correcto, es correctísimo. Y Entonces. El family token en lugar de estar a un dólar está a diez o a cinco. Esa es la clave. ¿Y ya? Esa, Esa es la clave. clave. Y bueno, luego pues, pasamos al siguiente punto, Pedro, o agregamos sí. alguna otra cosa acá. No, este vamos vamos bien vamos bien este el tercer punto era, era la preventa el, el, el cómo por qué cuándo el, el, por qué tantas preventas y demás es algo bien bien bien simple bien sencillo es parte del arranque entonces siéntanse que estamos arrancando pero todas las empresas todas las empresas han hecho siempre una preventa pública antes de arrancar nosotros nunca hicimos una preventa pública Nunca hemos hecho una preventa pública, todas nuestras preventas ha sido para nuestros miembros, para nuestra comunidad. Entonces, bueno. no no esta preventa hay, sabes, hay anuncios puestos para que llegue a otra gente, estamos trabajando con influencers para que llegue. Si todavía no hemos empezado, pero estamos hablando para que los últimos días de la preventa entre gente de afuera, ¿vale? Entonces, bueno. esto es un proceso normal, todas las criptomonedas hacen una preventa pública y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Oye, punto importante, por favor, a todos los que les, los que les están llegando correos, eh, a, a sus correos, de, de, de un tipo que se llama Blaspo Cinec, les, les comparto que Blasco, Cinec es nuestro CMO de la empresa. La empresa se ha constituido y la empresa tiene ya un organigrama definido que apenas va a ser público, eh, habrá eh, gente ejecutiva, gente directiva, pero pues obviamente el primero que le toca lanzarse pues es al Chief Marketing Officer, que es eh, Blas Pocinek y es quien ha estado enviando a través de todo el equipo de marketing de, de CryptoFamily es esos, esos correos. Entonces, no les tengan miedo, léanlos, por favor, porque, bueno, me, me doy cuenta que no los leyeron completos, pero recibí muchos, muchos, muchos mensajes hoy de, de, de está llegando un correo de spam y es un correo falso uh -huh. y es un correo, no, no es un correo falso, Véanlo. Y eso nos dirige hacia la página de la preventa, que es donde compramos, ¿verdad, Nati? Así es, la preventa. Eh, tenemos la página que es, es eh, familytokenpresale.com, eh, donde, bueno, si van a la página nuestra de cryptofamily.love, ya pueden ver que está el botón habilitado de la preventa. Lo ha hecho Abdullah hoy hace un ratito. Y, y pueden ver ahí la página de preventa y podrán ver que el family token en preventa está a un precio de un dólar ¿vale? podemos pagar la preventa de family token de un, a un dólar con BUSD, BNB, USDT o Ethereum o podemos pagar también con tarjeta aunque no es un proceso muy amigable eh, porque es el proceso con Transac eh, pero bueno, si alguien necesita comprar con tarjeta por favor que le pida apoyo a alguno de los líderes que, que le puedan guiar en este proceso con Transact, pero también es posible comprar con tarjeta. Y los, bueno, los, los tokens, por supuesto, que compramos con, con esta preventa van directamente a nuestro Metamask. Eh, rellenamos un formulario con nuestros datos y directamente eh, nuestro equipo de IT hace el airdrop directamente a esas billeteras de la cantidad que se haya adquirido en preventa por un euro cada, cada familia NFT Un dólar Ah, oh, perdón, un dólar <ríe> <ríe> Un dólar, un dirham un peso ya, mexicano, no, sí, ya es, tengo un mío <ríe> aquí vueltos locos en, en, en, y, y vueltos locos en Dubái también porque, porque ya quisiéramos sí. que fuera, que Family Token fuera la moneda con la que pagásemos ¿no? Ok, esto es el, nuestro, el, nuestro tema con el lanzamiento. Recuerden, le, recuerden que este Zoom para español va a durar una hora solamente, nos quedan 20 minutos y todavía vamos a hablar ahorita de algo bien interesante, que es lo que todos queremos escuchar, ya sé que todos quieren escuchar eso como tal, eh, y unos 5 minutitos antes vamos a, a tratar de desahogar la sala para pasar al Zoom de inglés. Y, y dar esta misma información de inglés, ya vamos a empezar a hacer zoom más seguidos y más, más frecuentemente. Acuérdense que esto es todo. Y aquí en el punto 4. Nati, te lo dejo a ti. Tú, tú, tú, dilo. Bueno, eh, esto, esta información no es oficial. Yo le pregunté hoy a Neboya si lo podía publicar en el oficial, me dijo que todavía no. Eh, así que bueno, ustedes lo van a escuchar ahora, 728 personas eh, y este es el plan que tenemos. Ya saben que llevamos ya un mes por lo menos, bueno un poquito menos de un mes porque es cierto que en, el, en la barbacoa de la piscina Alemo ya dijo este domingo, no el que viene, este y no llegamos allí. Pero bueno, llevamos ya unas semanas intentando no dar fechas, no dar expectativas y, y por eso Nevo ya no quiere que, que esta información se haga pública oficial. Pero bueno, eh, Blas lo está diciendo ya en sus vídeos, por lo tanto eh, es solamente justo que se lo digamos nosotros a ustedes en este Zoom. El plan que llevamos es que la preventa de Family Token eh, termine este domingo, domingo de Pascuas. Y el lunes lancemos en la plataforma el airdrop, el vesting y todo lo demás. Esto significaría que el, el lunes que viene ya vamos a poder empezar a operar, a invertir, reinvertir, recomprar y todo lo que es, tenemos disponible dentro de nuestra plataforma. Significa que vamos a poder empezar a vender los family tokens que necesitemos vender y significaría que el día. Eh, 15, que es el próximo fecha de pago, podríamos hacer nuestros retiros. ¿vale? Lo digo todo con eh, cuidado porque no es oficial y les digo, Nebo ya no me dejó publicarlo. Ese es el plan que llevamos. ¿sí? Saben ustedes el ritmo que tenemos y el trabajo que estamos haciendo. Eh, tenemos mucho cuidado ahora con todo lo que es eh, cumplimiento legal. Eh, todo lo que es la seguridad de la plataforma y es en eso en lo que estamos ahora eh, gastando mucho tiempo y energía en preparar todo, todo la, lo que son los términos y condiciones, la política de privacidad, los eh, acuerdos de servicio y todos estos documentos que tenemos que tener muy, muy, muy ataditos en la plataforma. ¿Por qué? Porque como estamos asociados con quienes estamos asociados y porque hemos conseguido una licencia que se la han denegado a uno de los exchanges más grandes del mundo, van a haber muchos ojos puestos en nosotros. A ver quiénes son estos y qué están haciendo, sí. y qué han conseguido todo esto, qué han conseguido, a ver qué están haciendo. Entonces, eh, sabemos que vamos a tener muchos ojos encima y no queremos tener ningún tipo de inconveniente, por eso si sí, tenemos que alargar un poquito más las cosas, que sepan que es porque, eh, por estos motivos. ¿vale? Que es en lo que estamos trabajando ahora solamente y exclusivamente, el tiempo que estamos ganando ahora con la preventa, lo estamos ganando para eso, para terminar con la documentación, para terminar con el cumplimiento y para preparar la seguridad de la plataforma. Porque el ataque va a venir de, esas dos, de esos dos lados por cumplimiento claro. normas leyes y demás o por hackeo de la, de la plataforma entonces eso es lo que estamos de... sí eso es lo que estamos ahora terminando de hilar finísimo para que no nos no suceda nada de eso vale y ese es el plan el lunes justo eh, ayer nos pedían eh, perdón, perdón justo ayer nos pedían un, un, un cumplimiento también de la normativa europea te acuerdas este sí o sea, todos los días hay algo, hay algo, Eh, falta esto, oye, falta el otro, mm. oye, falta aquello, mm. hay que cumplir también con esto, en la protección de datos de los usuarios, etcétera, etcétera. Tenemos un equipo eh, de cumplimiento legal, eh, el equipo que está cuidando de la seguridad y la legalidad de nuestro sistema, es un equipo súper profesional que trabaja con los mayores bancos de todo el mundo, entonces eh, ellos saben perfectamente qué es lo que necesitamos hacer cómo lo necesitamos hacer Así que estamos siguiendo al pie de la letra todo lo que ellos nos nos van pidiendo en cuanto a modificación de la página web de bueno temas técnicos que Pedro sabrá mucho mejor que yo eh, y bueno toda la, la documentación legal de todos estos avisos que tenemos que aceptar cuando entramos a la página etc y esas son las novedades que les podemos dar. ¿Les parece poco? <risa> Yo creo que ya es, es algo como para hacer fiesta, ¿no? Este, de, de verdad, llegar a este punto no ha, sido, no ha sido nada, nada, nada sencillo. Ha sido un camino bastante, bastante arduo A mí me costó o, ese, transitar eh, medio mundo, literal, medio mundo, <risa> para uh -huh. estar acá y poder decirles que de todo esto está funcionando como como nos lo están diciendo aún con los retrasos que no han sido por por la arbitrariedad sino han sido precisamente para que tengamos un negocio sostenible y un negocio sustentable que son dos bien distintas y, y, de, y de verdad eh, pues gracias a todos que están aquí y presentes no voy a entrar no vamos a entrar en preguntas y respuestas no hoy porque tenemos que... no tener, va el tiempo no es. va el tiempo tenemos que cortar y mm. tenemos que pasarnos a inglés eh, Sí. Eh, entonces los despedimos por hoy prometemos Pedro ¿no? que vamos a hacer otro para preguntas y respuestas igual en, en unos días claro, porque... así como hemos estado poniendo en los grupos también, eh, de repente hay preguntas así muy recurrentes, muy recurrentes muy recurrentes. hoy no contesté muchas porque ya sabía que las íbamos a contestar aquí en el Zoom eh, pero uh -huh. vamos a ir haciendo eh, fax para, para pasárselas y que va, todos vayan sabiendo que eh, todo va a funcionar. Algo bien, algo, algo importante que, que han preguntado es de las personas que se registraron al principio cuando la prueba de estrés. Ya pusimos un mensaje, ese se puso un mensaje, se está trabajando todavía en la plataforma, no se desesperen, si no los puedes ver, no, no, perdón, si no te están generando, si no han, han eh, eh, descontado tus 24 eh, dólares, si no ha pasado tu 1%, va a suceder, va a suceder. Lo que sí está pasando es que los nuevos, por eso ya hace, hace uno en el Zoom de... ¿Cuándo fue Nati? ¿Sábado? ¿Cuándo fue? Eh, que, que hicimos Zoom a las 4 eh, de la Con voy a, sí. Sí, cuando, pues, no sé qué hora era ya, que lo, ah, ya empezamos una hora más tarde de lo que deberíamos no, de haber empezado, sí. No tienen ni idea de cómo fue llegar. No, a hacer ese no, no, llegamos así corriendo al apartamento cinco minutos antes de que empezáramos ya el Zoom con una hora de retraso. Así que, bueno, pues, eso ya por eso. No, no, no. Fue, fue eh, liberar esa parte del sistema. Esa parte del sistema ya está liberada para que la puedan ir trabajando. Aprovechenla de aquí al día de cobro porque les pues, pasen su dinero del pool 2 al pool 1. Yo no dije eso. Eh, eh, ya, denle. De, de, de, eso ya le podemos dar a Vita pues lo podemos ¿Ok? Bueno, los queremos mucho. Te veo Juan, Santanela, buenas. <risa> eh, mucha gente conocida y querida. Bueno, los queremos mucho. Eh, gracias por el apoyo de siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por los mensajes. Eh, por, sí, tenemos muchas dudas. Ya sé que tienen muchas dudas. Eh, no sí. tenemos tiempo ahora. Necesitamos abrir el Zoom en inglés. Y nos veremos pronto. Y estaremos contestando, como siempre, todas las preguntas. Y ayudándoles en privado a que ustedes necesiten. Todo el, de líderes, todo el equipo de líderes. Sí, Gracias de todos. Como Sintra, Gracias a todos por presentes. Soraya, Mari uh -huh. Carmen, Maribel, Sidney, Miguel, etcétera, etcétera. Todo, todos, todos, todo el GL que por, creo que por aquí también anda. Todo el equipo, todo uh -huh. el equipo. Uh -huh. todos. todos, todos. Gracias. Gracias de verdad. Gracias a todos. Gracias, a todos. Gracias Nos vemos sí. prontito. <risa> Gracias, Pedro. Hasta ahora. Hasta chao, chao. Chao. chao.